días y un saludo a todos los seguidores del blog bueno a todos aquellos que me han escrito y me han, eh, han hecho algún comentario o se han interesado por mi salud decirles que me voy recuperando poquito a poco pero me voy recuperando bien espero seguir así y pronto estar, estar al 100% bueno eh, lo primero es eh, como siempre saludar a todos los seguidores del blog a todos los suscriptores y también quiero hoy dar un saludo especial a los que últimamente han hecho eh, comentarios a mi último vídeo, que han sido David Narváez, Julián Sánchez, Job Serg Sandoval, Rosaliría, Rafiel, Glenda Rasdade, Luche Pepelu, Esteban Olives, Sergio Sergio Meliá, Ediciones Mesis, Andrea Rada, Luis López Román, Mirka Álvarez, M. Buni, Alejandro y Alejandro Ibáñez. A todos ellos que han hecho algún comentario en, en, en comentarios a los vídeos, pues darle mis gracias y, y, estar, y agradecido por la, las ideas que transmite, que forman parte del de enriquecimiento del blog con todas las aportaciones que ustedes quieren hacer, no, quieren hacer llegar. Por tanto, muchas gracias. Bueno, este, eh, como ustedes saben, desde hace un tiempo le vengo hablando de la psicología del ser. La psicología del ser es simplemente aquellas conclusiones a las que yo he llegado a través de mi, de mi digamos, de mi reflexión a lo largo de, de mi vida profesional y que le he querido dar un nombre, ese nombre es psicología del ser. Eh, yo tengo una formación psicoanalítica, pero... En esa reflexión que yo he hecho a través de los años, hay muchas cosas en las que estoy en consonancia con el psicoanálisis y otras en, en las que se, produjo, se ha ido produciendo un cierto desacuerdo, una cierta discordancia y que yo he convertido en, en teoría y en, en, teoría y digamos en técnica. Eh, evidentemente estas ideas que yo les transmito con el nombre de Psicología del Ser no tienen nada que ver con la especulación en absoluto son ideas especulativas, son ideas nacidas a, alrededor de la clínica, de que la clínica pura y dura, del trabajo clínico diario, constante, con muchos pacientes, con una escucha de cientos y miles de horas de, de, de, de, de muchos pacientes, de muchas edades, de muchas patologías, etc. Por tanto, no hay en esas ideas un trabajo un trabajo especulativo sin un trabajo clínico lo único que hago como en toda como es una teoría es a partir de la clínica yo infiero infiero de ahí esas ideas y las convierto en teoría que eso al fin y al cabo es una teoría pero nada más, siempre a partir de la clínica eh, este vídeo este eh, fíjense ustedes que nace a partir de algo que oigo en la televisión y en la prensa es decir, y es, aquí en España hay unas fiestas ahora en julio que se llama en Pamplona, en una ciudad que se llama Pamplona, que, que se llaman Fiestas de los Sanfermines. Las Fiestas de los Sanfermines, bueno, es, es el patrón de la ciudad de Pamplona es San Fermín, y eh, hay una, una, una tradición muy, muy singular de esta ciudad, que ya han copiado otras muchas ciudades, pero bueno, que yo creo que es muy singular, muy de aire esta ciudad. Y es que los toros que se van a lidiar eh, eh, por ejemplo, tal día como, como hoy, pongamos por caso, eh, son, eh, son desde un punto concreto de la ciudad, se sueltan, se sueltan y van desde ahí hasta la plaza de los toros y ahí los encierran hasta la Lidia por la tarde, eso lo hacen por la mañana a las 8 de la mañana se llama la suelta de los toros que hacen un recorrido, pero lo realmente digamos, eh, vamos a llamarle original es que delante de los toros corren muchos mozos, mucha gente joven, sobre todo hombres jóvenes que se arriesgan realmente a, a, a, un, a que algún toro le dé un, un pitonazo con los cuernos o incluso hay heridos, incluso creo, si no recuerdo mal, que en algún, algún año ha habido incluso algún muerto por hasta de toro en ese recorrido que dura dos o tres minutos desde ese lugar de la ciudad hasta la plaza de toros. Todas esas calles son acotadas, son con barreras para que... Eh, hay mucha seguridad, pero aún así correr delante de un toro es un peligro enorme pero aún así hay gente que lo hace. Eh, es, fíjense que, que es como satisfacer un narcisismo, un narcisismo un tanto... ¿Cómo digamos? Vamos a llamarle absurdo. A ver, porque jugarse uno la vida delante de unos toros que te pueden matar para después decir, es que yo he ido a Pamplona y he corrido delante del raro, porque a mí me parece que el narcisismo que todas las personas necesitamos satisfacer, lo satisfagamos a base de obras buenas, de obras inteligentes, pero no a base, a base de actos absurdos, de actos en los que una persona puede jugarse la vida. Este mundo está lleno de esto en lo que es la competencia. Bueno, entonces, eh, a partir de estos vídeos, escuchaba, escuchaba en la prensa, sobre todo en la televisión, que habían habido ciertos abusos, que se bebía mucho, que habían habido ciertos abusos a mujeres. El año pasado, en la fiesta del año pasado, sí que hubo, un, parece ser, un abuso, que ha sido condenado, han sido condenados cuatro o cinco personas por abuso a una mujer, y este año parece ser que también comentaban algo de esto. Y, y esto fue lo que me, me, me, me llevó a pensar un poco en qué pasa, con lo, qué pasa con nosotros, con los seres humanos, qué pasa con la gente que va a los San Fermín. Bueno la mayoría de la gente que va a San Fermín, bueno, pues va a unas fiestas, a unas fiestas, bueno, pues es un poco de diversión, es un poco de, es un poco de descarga de todo lo que está reprimido y luego puede haber una pequeña parte de gente que a lo mejor puede pasarse mucho de la raya y eso que está reprimido y que las fiestas debido a, debido a ese contagio de las masas porque fíjese ustedes que la psicología de las masas produce una especie de indiferencia. Es decir, yo soy el hecho de haber tanta gente junta en el fútbol y en tantos otros deportes o conciertos de música hace que la gente se sienta muy unido de una forma muy primaria a las personas que tienen al lado. Es decir, estamos aquí, todos tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos sentimientos, somos como una sola cosa, somos como algo indiferenciado y en esa especie de regresión hacia lo indiferenciado la persona se siente como muy unida como muy bien como muy gratificado en ese afecto de me siento unido a todos aquellos que están ahí conmigo en la fiesta y esto muchas veces lleva a proceder de acuerdo al proceso primario y el proceso primario que busca la descarga de lo que ahora hablaré que busca la descarga a través del placer que busca el placer, pues muchas veces puede olvidarse del proceso secundario ser el que está regido por el pensamiento, por la capacidad de pensar y cometer actos que pueden ser en algunos casos extremos como algún abuso que ha podido haber en estas fiestas pero como digo, el noventa y tantos por ciento de la gente que va a las fiestas como a las fiestas de cualquier parte bueno, pues lo que busca es un poco de diversión, un poco de alegría de, de... a lo mejor beben un poco más, etcétera Pero bueno, dentro de un orden, dentro de un proceso secundario, no, no hay tanta locura. ¿eh? Bien, esto era lo que me llevó a pensar en el, en el principio de placer. El principio de placer, el placer... Dentro del psicoanálisis es algo muy importante. Es decir, Freud, eh, desde el principio, eh, pensó que mm, la tendencia al placer, lo que llamaba el placer, es el principio que rige el proceso primario. Y el placer, Freud le dio una importancia tremenda porque él piensa... Que dentro de esa dialéctica entre el placer y el displacer, el organismo tiende a descargar toda la tensión para reducir ese umbral de tensión a algo que sea placentero, a algo que sea agradable. Entonces hay una lucha en el organismo desde el cuerpo, desde lo somático, hay una lucha entre placer y displacer. Freud eh, creó una serie de principios el principio de inercia, el principio de constancia, el principio de nirvana, etcétera, etcétera que todos vienen a decir algo muy parecido y es esa tendencia que hay en el organismo, como he dicho a reducir su, su digamos, su, su displacer a, a, a llevarlo al placer, es decir, a reducir la tensión que puede haber dentro del organismo a un umbral que no nos cause problemas, que no nos cause una sensación de malestar de displacer. Entonces, esto, el placer, Freud lo hizo que toda su teoría fuera recorrida desde el principio hasta el final por el principio de placer. Freud eh, introduce un segundo proceso, que es el proceso secundario, que está regido por el principio de la realidad. Y esa dialéctica entre proceso primario regido por el principio de placer y proceso secundario, regido por principio de realidad está presente en toda su obra y forma parte prácticamente de todas aquellas eh, digamos, ideas que Freud nos quiere transmitir a través de su obra por ejemplo por ejemplo mm, eh, él lo considera un principio esta dialéctica entre los dos principios como principios rectores de la vida psíquica eh, luego mm, en la teoría pulsional, por ejemplo, en las tres teorías pulsionales que tiene Freud, que tiene tres teorías, la primera es la lucha entre las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales, que es la que Freud elabora para explicar la neurosis. Luego tiene la segunda teoría que a mí me encanta, que es esa Freud ya no habla de dos principios, habla solo de la líbido y habla de la líbido que puede depositarse en el objeto o en el yo, cuando se deposita mucho en el yo tenemos una forma puede haber una forma de psicosis porque se ha desinvestido se ha desligado la realidad de esa energía de ese monto de afecto y esa energía esa fuerza se convierte muchas veces en una especie de vida psíquica desconectada de la realidad por tanto delirante y puede llevar a una grave enfermedad como es la situación. luego también la última teoría pulsional de las eh, pulsiones de vida y pulsión de muerte también está porque la pulsión de muerte Freud es algo así como si Freud llevara el principio de Pasea hasta el último extremo y dijera que nuestro organismo tendería en último término a una especie de reducción de la tensión a cero eso sería la pulsión de muerte y hay otra pulsión que es la pulsión de vida que tiende a unir cada vez, digamos, eh, por así decirlo, partes más importantes de pulsión de vida, para, de ideas, de sentimientos, de motivaciones para crear vida, para crear vida. Esto sería un poco las tres teorías. Pero si se dan cuenta, en las tres está el principio de placer como algo ahí presente. Luego, mmm, también está presente en toda su teoría sobre la psicosexualidad. Freud dice que hay una... Un, un, desde muy temprano hay una especie de disociación, el organismo, el organismo, eh, muy pronto el niño se da cuenta que puede obtener un placer, por ejemplo chupándose el dedo, que no tenga que ver, que no esté ligado a la pulsión de autoconservación, por ejemplo mamar, por ejemplo, entonces el niño obtiene, se da cuenta que puede obtener un placer más allá de la satisfacción de las pulsiones de autoconservación, como el hambre, la sed, etc. todo eso, y, y entonces Ahí, de alguna forma, Freud también pone esa lucha entre esa disociación, entre esas pulsiones de placer, entre, esa, entre esa, ese deseo de placer, esa búsqueda de placer, que se disocia del contacto con la realidad, se, y toda esa evolución a través, de, a través de la fase oral, la fase anal, la fase fálica, el complejo de hipo, todo eso va, se va reprimiendo toda esa, todo ese deseo de placer y va a parar y forma digamos, el inconsciente luego eh, también está presente en sus teorías sobre la personalidad en, en, por ejemplo la segunda teoría sobre la construcción de la personalidad eh, que Freud, eh, digamos esquematiza en el ello el yo y el superyo por allá, por, por 1900, antes habría tenido otra que era el inconsciente el preconsciente y el consciente Freud, fíjese que el ello, eh, el ello Freud lo... lo, lo lo teoriza como, como una especie de reservorio pulsional como un lugar que, donde las pulsiones están de una forma sin orden ni concierto, que no se rigen, que se rigen por el proceso primario, que es el principio del placer y que no tiene ningún sentido que son un caos, etcétera, etcétera. Y, y ahí está también presente, de una forma clarísima, todo el placer, todo el placer frente a la realidad. El... <coughs> en la psicopatología pasa igual a la hora de explicar, por ejemplo, los, la, las diferentes las afecciones, afecciones, las diferentes patologías por ejemplo, la neurosis, por ejemplo, en general, eh, Freud establece una lucha entre lo que llamaría la pulsión, la pulsión sexual, la pulsión que busca placer y algo que inhibe, que corta el poder llevar a la realidad el poder satisfacer esa fusión y eso puede darnos una neurosis aquí está la lucha entre lo que él llama el ello y el superior por ejemplo, eh, la tendencia que va al placer por ejemplo sexual o la descarga sexual o la descarga agresiva y algo que inhibe esa respuesta y deja al organismo malherido eh, con una sensación de conflicto enorme por ejemplo el sentimiento de culpa que parte del superior bien eh, o sea que el placer el deseo de placer que nace de nuestra condición somática, de nuestro cuerpo, y tiene una gran fuerza, es elevado, puede ser elevado a nuestra mente, y ahí puede ser elaborado por el yo, ese yo que se va formando poco a poco y que tiene que ver con la relación entre lo interior y lo exterior, ese yo que ya puede una vez se va desarrollando la, la, la, nuestro cerebro, puede realmente eh, trabajar, hay un trabajo psíquico, yo puedo hacer un trabajo psíquico para ver cómo ligar lo primario a lo secundario. Cuando digo esto pondré un ejemplo, ligar lo primario a lo quiere decir que, por ejemplo, pongamos por caso la agresión, yo tengo ganas de pegar una bofetada a este porque me ha ofendido así, primariamente, tengo ganas, placer, busco el placer ese de pegar una bofetada y descargarme, pero hombre, eso primariamente, busco el placer ese, pero secundariamente pienso, hombre, pues no lo voy a hacer y entonces intento coger esa agresión, esa rabia y descargarla, pero de una forma civilizada, secundarizada, eh, diciéndole a este señor, oye, tío, no me hagas esto otra vez porque me has enfadado y me has dicho esto tal llévate cuidado que, que esto no me gusta que me lo haga, etc. Eso ya es una forma secundaria de descargar, de buscar un placer, pero donde lo primario ha sido elevado a la mente para, para eh, buscar una solución más humanizada, no puramente. Fíjese que todo esto que estoy diciendo se puede aplicar también al reino animal, es decir, los animales también buscan el placer en su forma de vivir, en la relación con el ambiente, en la relación con los demás eh, seres de su manada o de su tribu animal, digamos, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, eh, ahora bien, mire una cosa. Aquí hay un punto en el que discrepo profundamente de Freud. Y para mí es un punto decisivo. Decisivo. Dentro de la constitución sobre el ser humano. Mire, el ser humano, el animal, el animal, en su evolución llega un momento, como he dicho tantas veces, en que puede pensar. Su cerebro tiene un desarrollo suficiente como para llegar a un momento en que puede pensar. ¿Y qué quiere decir pensar? Pensar quiere decir que lo primario puede pensarse. Es decir, yo, mire, imaginen un caso, un primitivo, la persona de hace 20.000 años, imagínense que hay un grupo que está en la orilla de un río, han ido a cazar, y han cazado o no han cazado, están ahí descansando en el río, un río siempre es un lugar adecuado porque tienen agua para beber y siempre puede ser una defensa con respecto a una serie de animales, ¿no? Bien, pues, y este señor, que todavía es, está más cerca del animal que del hombre, ve un guijarro, lo ve allí, está allí un canto robado y lo ve que tiene forma, forma puntiaguda Y de pronto, este primitivo de hace 20.000 años piensa, piensa, ¡ah!, fíjate lo que hay ahí, con eso, eso lo puedo convertir en una lanza, si lo ato a un palo y le pongo un, una especie de, de liana, de árbol, una especie de cuerda de aquellos entonces, y lo convierto en una lanza, empieza a pensar que con eso podrá cazar algo y tener comida para unos días, pero no solamente piensa eso, piensa más, piensa puede pensar, ah, y eso que voy a cazar lo puedo compartir con todos mis compañeros, o puedo quedármelo para mí. Vean ustedes cómo ella iniciamos, cómo ahí ya se inicia el problema de la libertad. El problema del pensamiento y el problema de la verdad. Porque el proceso secundario, todo este proceso que está realizando este primitivo de hace 20.000 años, quiere decir que puede, mire, relacionar los medios y los fines, a través de su pensamiento, quiere decir que puede, eh, digamos, a ver, tener en cuenta el futuro, el futuro, porque ya está pensando en el futuro, puede además tener valores, valores, por ejemplo, cuando dice, ah, pero esto que voy a cazar, que según el principio de espera, me lo comería yo y, me, y no lo compartiría con nadie, puede pensar, no, pero lo voy a compartir con mi compañero, voy a ser solidario porque, porque son mis compañeros y porque todos formamos un grupo en el que nos tenemos que ayudar y ellos me ayudan a mí y yo lo ayudo. y por tanto, ahí esta persona ya está creando una serie de valores como es el compartir, la solidaridad que son principios muy humanos valores muy humanos entonces, todo esto todo esto eh, este primitivo, este primitivo si, si se dan ustedes cuenta, cómo está pasando desde un proceso primario, que sería yo cazo y me lo como y me siento muy a gusto, a una secundarización de su principio de placer a través del pensamiento y elaborando una serie de formas de proceder que ya es muy singular y muy propia. De el ser humano Bien Entonces, lo que le iba a decir Que considero que para mí es muy importante En toda esta teorización del placer De la relación entre el proceso primario Y el proceso secundario Yo creo que Freud se olvida De una cosa muy importante Mira eh, Cuando yo he querido entender Los problemas de la gente Que he recibido durante los años cuando he querido entenderlos, yo he recurrido a la obra de Freud y de otras personas. Y me ha ayudado mucho. Pero ha habido algo que no podía entender bien. Y entonces tuve que empezar a pensar... Perdón, voy a beber un poco de agua. Tuve que empezar a pensar en, otra, en algo diferente. Entonces... Poco a poco, y escuchando una y otra vez a los pacientes, me di cuenta que lo fundamental no era el placer, era la relación, era el vínculo. ¿Qué quiero decir con esto? Que poco a poco descubrí que el ser humano no es solo un, una soma, no es solo un soma, un cuerpo, que crea una tendencia hacia el placer, que puede ser secundarizado y llevarlo a la mente. No. El ser humano es una estructura, es una organización, es una naturaleza, es un núcleo fundamental que no es ni mucho menos solo el deseo de placer. También es eso, pero es mucho más que eso. Ese ser que tiene ya desde el principio una estructura que no es el ello, que no es una energía, que no es una fuerza, que no es un caos, que no es algo sin sentido, no, es una estructura con un sentido complejo que busca, que es buscadora de relación, buscadora de relación con los objetos la madre, la familia, los hermanos y que busca y necesita en esa relación satisfacer un montón de necesidades que no son somáticas que yo les llamo necesidades espirituales, ojo y necesidades espirituales, dándole aquí a la palabra espiritual el sentido que estoy diciendo, no le estoy dando ningún sentido místico, ni ningún sentido religioso, no, le estoy dando un sentido psíquico, psíquico, completamente psíquico, en ese vínculo que se, que se establece, desde esa estructura, desde ese núcleo de, de la personalidad, que yo he llamado yo primordial, con el objeto hay una comunicación muy compleja, por ejemplo, el niño desea ofrecer a su madre algo, el niño desea recibir de su madre algo. Hay una corriente de amor, de deseo, de confianza, de ilusión. Hay algo místico en esa relación. De alguna forma puedo decir y digo que hay algo que puede tener un cierto matiz que luego en otros vídeos que haré sobre lo religioso relacionaré con lo religioso pero ojo ojo lo que estoy diciendo tiene un sentido puramente de evolución antropológica y de psiquismo y es algo espiritual pero espiritual en este sentido que nadie me lo lleve a otro sitio que nadie me lo confunda que nadie diga como alguno que parece que en esa especie de sospecha de todo aquello que es se emplea la palabra espiritual, porque hay algunos que tienen esa sospecha, eh, algunos empezarán, ah, mira, este, este que es un místico, este es un este un pirao, este, es que... No, hombre, no. Esto que les digo a ustedes, me ha costado 30 años de investigación, de estar, a hacer cientos de horas de reflexión con respecto a la escucha clínica, y yo les puedo decir y se los digo, y se lo digo porque tengo derecho a decirlo y porque he hecho un trabajo enorme para decirlo, que esta es, este es el origen de la enfermedad. El origen de cualquier patología no es una lucha entre el placer, entre el proceso primario y ese, esa especie de superior. No, no, sino que es una especie de cuando falla esa experiencia de la intimidad la experiencia de la intimidad entre dos seres humanos que se necesitan y se necesitan para ofrecerse una serie de cosas desde de un lugar muy asimétrico porque el niño es muy pequeño y la madre ya es un adulto o la madre o la familia del el padre desde un sentido muy asimétrico pero cu cuando falla esa comunicación esa experiencia de intimidad ese encuentro ese lugar maravilloso en el que el niño tiene que sentir el amor incondicional de la madre y la madre tiene que sentir el amor incondicional de su hijo en una especie de abandono en la confianza, de abandono en la dulce sueño. Cuando ustedes ven dormir a un niño plácidamente es porque se siente muy bien. Un niño de días, puede ser de días, incluso de horas, que ha entregado su amor a esa madre, la ilusión con la que ha nacido, el don de dar su amor, de dar su estoy aquí te quiero, Estoy aquí, ofrezco mi presencia. Y entonces el niño recibe ese amor de la madre, esa comunicación, ese amor incondicional. Y eso, eso, es lo que fundamenta la salud psíquica. No el placer tal como lo formula Freud. No. Esto sí que es el origen de las enfermedades graves, esto sí que es el origen de la psicosis, de los procesos prepsicóticos, de las estructuras borderline, de la gravedad de las estructuras narcisistas y neuróticas. Porque esto luego evoluciona cuando pasa esto, o bien por déficit, porque no se percibe lo que se quiere, o bien porque hay una invasión sobre la vida del niño de manera que no se le deja vivir de una, una manera invasiva, estas madres que están ahí siempre encima que no dejan que el niño descanse porque están siempre ahí bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. ¿Eh? bueno, pues entonces esto, esto cuando tiene una evolución no se queda ahí porque ese niño tiene que reprimir un montón de cosas absolutamente necesarias para su vida mental su amor, su afecto su deseo de comunicación, su deseo de compartir su confianza y entonces ¿qué pasa? Que el niño entra en un proceso que tiene que sustituir lo sano por lo enfermo. Y ese proceso tiene una evolución. Y en las difer diferentes fases de la evolución, basándonos en esto, que sigue un proceso a los meses, al año, a los dos, a los tres, si sigue estando mal, sigue creando una patología enorme. Mire, para mí, el Edipo, el Edipo para mí tiene otra explicación diferente a la que le da Freud. ¿Qué explicación? Un niño, o una niña, se da cuenta, en un momento en que se, da, se abre al mundo y se da cuenta que vive en una familia donde hay un papá, una mamá y unos hermanos y los hay. Bien, y el niño, si se ha instalado en un proceso de confianza, si quiere de verdad ese papá y esa mamá, si siente que se le calaba hablando de su papá y de su mamá, lo mismo que a ellos se le calaba hablando de su hijo, el niño tiene que pasar, si es un niño, tiene que pasar del mundo materno al mundo, como ya decía en el vídeo al mundo paterno. Si es una niña, pasa del mundo materno al mundo paterno, pero después vuelve al materno. Pero este proceso se si hace bien si se hace desde el cariño, desde el amor desde el conocimiento, no hace falta convertir al padre en un rival, no hace falta pensar que el niño odia al padre porque el padre tiene también como objeto de amor a la madre y él también, y eso el niño tiene que salir de ahí para identificarse con el padre para que se produzca la salud mental, no hace falta ese odio, no hace falta eso, no hace falta ¿por qué? porque el niño tiende por su propia naturaleza, porque el niño tiene una naturaleza. Esto que he dicho antes es la naturaleza humana. El niño tiende por su naturaleza a la salud mental. Y en su propia evolución, y en la propia dinámica de la salud mental, cuando está bien instalada, el niño sabe que tiene que renunciar a la madre. Y si la madre no es una figura patológica como la del vídeo anterior niño se identifica con el padre, si el padre es un hombre atractivo, psicológica y efectivamente, y evoluciona y se convierte en un hombre en un hombre maduro, en un hombre que ha basado su relación en la confianza, y si es una niña vuelve a la madre, es una mujer se identifica con su madre, es otra mujer y crece psíquicamente y se convierte en una mujer y es verdad que ahí hay muchas cositas que sería muy para hablar de todas en detalle tendría que estar aquí persona pero bueno, este es un esquema global. Global. Bien. Entonces, vamos a ver. Freud habla de el placer, el principio del placer, proceso primario, proceso secundario, proceso de placer, proceso de realidad. Pero Freud todavía no da la importancia que tiene a la relación. Es verdad que habla de la relación de objeto. Es verdad que después han habido muchos psicoanalistas que han hecho un desarrollo muy grande de la relación objetal, que Freud no lo hizo, entre otras cosas porque seguramente no tuvo tiempo, en su vida no tuvo tiempo de todo. Pero, ojo, vamos a ver, lo que yo digo, no es algo así como que hay en el niño una tendencia al apego, como la teoría del apego de Wolby, no, no digo eso, no digo que el niño produce un apego con el objeto por la relación que existe entre el objeto no digo que el niño se liga al objeto porque satisface la pulsión de placer y a partir de esa pulsión de placer se relaciona con el objeto no, no digo eso digo otra cosa, más radical más sustantiva digo que en el niño hay una naturaleza hay una estructura hay una organización interior hay un yo primordial que por su propia configuración y por su propia organización, tiende, necesita, busca fundamentalmente la relación, el vínculo. Y eso es lo que fundamenta la salud mental, y eso es lo que produce, y eso es lo que no, eso, si será así, no lleva ni a la psicosis, ni a los trastornos borderline, ni a los trastornos psicosomáticos, ni a la neurosis, no lleva a la salud. Cuando eso falla, tenemos, si es muy grave y si es muy primitivo, llevar a psicosis. Si está un poquito más evolucionado, lleva a los trastornos bórdelos. Y si ya está el niño, ya está el yo, si ha, si ha podido rear, si el yo no ha estado excesivamente invadido es, por todos estos conflictos, puede dar una neurosis. O si está, si ha basado su evolución más en la copia, puede llevar a la salud mental. Bueno Permítame que mire un poco mi, mis esquemas Porque Entonces fíjese usted un poco Hay un momento en la vida de la evolución del, De la vida de la, de la evolución de la especie En que hay Hay que contar con la libertad La libertad es una decisión pero solo la tiene el ser humano. La libertad es que ese ser primitivo que está allí con la flecha puede decir, ah, con esta flecha que voy a hacer voy a matar un ciervo, pero me lo voy a comer yo, me iré por ahí, lo asaré, en un... porque ya saben como el, el fuego, saben que existe el fuego, y me lo comeré yo para mí, porque eso... Pero no, no dice eso, dice, es libre, él puede hacer eso o decir, no, tengo aquí mis compañeros, convivo con ellos, ellos también tienen hambre, ellos me ayudan, yo les ayudo a ellos, voy a compartirlo con ellos. Eso, ese proceso, ese pensamiento que lleva a una decisión, eso es la libertad, porque lo mismo podría haber llevado a la decisión contraria, me lo como yo solo. Hay mucha gente que dicen dice todos los días, hay mucha gente que dice todos los días, me lo como yo solo. Hay estructuras económicas, económicas, políticas, jurídicas, religiosas que dicen me lo como yo solo, estructuras que no hacen lo que hizo ese ser primitivo, estructuras que dicen me lo como yo solo, yo que tengo aquí mi narcisismo y que soy el rey del mundo y que yo el otro día escuchaba en la televisión la vida de Mussolini, menuda menudo narcisista, vamos, menudas cosas digo que tengo narcisismo monstruoso monstruoso o los o los eh, los emperadores romanos estos que Tito, por ejemplo, que, que puso no sé cuántos días de fiesta en el circo para para que el pueblo lo acamara y para ganarse al pueblo, menudo narcisismo. Eso sí que dicen, yo me lo como, yo gano tantos millones y yo me, me los como yo. Me da igual que se mueran de hambre por eso. Me da igual que, es, que, la, que el medio ambiente haya millones de, de, de, de kilos de plásticos en los océanos. Las marcas no hacen nada. Las marcas que saben que ese plástico que produce va a los océanos no hacen nada por, por, por cambiar eso. Dicen, me lo como yo. El prójimo me interesa tres cominos. Fíjense que Jesús de Nazaret, en los textos dice que en ese juicio final que él dice que habrá. Es una forma de hablar, es una forma metafórica. Seremos jugados por el amor al prójimo. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber. No dice porque me adorasteis, porque estuvisteis y pensáis muchos si y estianos y existía, no existía No, dice a esa persona que tenéis ahí al lado, ese soy yo. No tengáis tanto calentamiento ya con respecto a lo que soy yo. Yo soy ese. Y si tú tienes en cuenta ese, estás construyendo eso que él llamaba el reino de Dios. Bueno, eh, eh, estimados amigos del blog, bueno, los profesionales de la psicología, tenemos que construir todo esto que estoy diciendo. No podemos meternos en nuestra consulta y decir que bien estoy aquí atendiendo a los pacientes. No, tenemos que salir al ruedo. Sí, al ruedo. Al ruedo tenemos que salir al ruedo y meternos en los problemas económicos, en los problemas políticos, en los problemas de la pobreza, en los problemas de la discriminación y la desigualdad. Tenemos que meternos ahí. Porque si no, ¿de qué nos sirve tanta, psico tanta psicología, tanto pensar? si no somos capaces de hacer eso hagámoslo es nuestra obligación, es nuestro deber hagamos lo que hace ese primitivo cuando mira aquella flecha, aquel guijarro que lo ve que tiene una forma afilada y dice ay con esto construiré una lanza hagamos nosotros lo mismo seamos generosos compartamos todo eso con el mundo ¿eh? no nos quedemos ahí en el principio de placer hay un principio que está por encima del placer y es el principio de la generosidad de la solidaridad, del vínculo no quiere decir esto que seamos seres que seamos masoquistas no hombre, no si podemos ser, podemos tener placer pero el placer profundamente humano profundamente vincular profundamente arraigado en la evolución y la construcción de nuestra especie y no nos olvidemos que no podemos disociar la psicología individual de la psicología social no, porque entonces estamos haciendo una auténtica aberración para cambiar el mundo hace falta cambiarnos pero también cambiar el mundo, cambiar las estructuras económicas, sociales, políticas religiosas ¿eh? cambiarlas, porque son como marcos en los cuales nos movemos, y si el marco es patológico, nosotros estaremos estando influidos por lo patológico. Nada más, muchas gracias. Eh que tengan un... bueno, aquí en España es verano, por eso iba a decir feliz verano o feliz invierno, y que el blog les sirva para una cosa, solo para una, para cambiarse, para evolucionar, para reflexionar, para ser cada día mejores y hacer que este mundo sea también mejor. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.